preparando transmisión. Ya estamos. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio al evento de presentación de la guía de tutela jurisdiccional efectiva desde el proyecto después de la ley de hiperderecho. Eh, voy a presentar los slides un poquito para poder tener eh, una imagen visual de lo que vamos a ir hablando. Ahora sí. Buenas tardes con todos. Eh, les saluda Elizabeth Mendoza, coordinadora legal de, de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización no, guberna, no gubernamental que se dedica a, a hacer seguimiento, a proteger y a realizar incidencias como promover los derechos y libertades en la tecnología. Precisamente es en este contexto en el que también nos enfocamos y hablamos de violencia de género en línea a partir de la necesidad y la emergencia de tocar este tipo de temas de violencia de género en línea y, e identificando que la, el tratamiento desde el estado en estos casos necesita un seguimiento necesita poder tener eh, la identificación de rutas y cómo se está manejando el tratamiento de la violencia de género en línea en Perú se creó el proyecto Después de la ley. El proyecto Después de la ley es un proyecto que precisamente se identifica y se dedica al seguimiento sobre qué es lo que sucede después del decreto legislativo 1410, que es el decreto que crea y que añade al código penal delitos de violencia de género en línea, como lo son el acoso, el acoso sexual, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre otros. ¿Quiénes nos acompañan hoy? El día de hoy nos acompaña Cintia Silva, abogada por la PUC, máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, especialista en Justicia Constitucional e Interpretación de Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, docente en temas de justicia y género en la PUC Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos de Hermincus, Academia de la Magistratura, entre otras instituciones académicas. Actualmente directora de DEMUS, estudio para la defensa de los derechos de la mujer. También nos está acompañando Lucía León, miembro del equipo legal en hiperderecho, responsable de incidencia y co-líder del proyecto Después de la Ley. Asimismo, les estamos acompañando, eh, les está acompañando la que habla, Elizabeth Mendoza, abogada por la PUC, especialista en derechos fundamentales, justicia de género y tecnología, coordinadora legal en hiperderecho y responsable del acompañamiento legal en Después de la Ley. Lucía, justamente podríamos iniciar este live preguntándonos y hablando un poco de qué es la tutela jurisdiccional efectiva. Sí, muchas gracias, Eli, por, por la introducción. Agradecer también a las personas que estén interesadas en estos temas, eh, que nos siguen hace algún tiempo o que, o que están empezando a involucrarse en esto y nos están siguiendo también en la transmisión. Como muy bien, muy bien has eh, presentado, eh, esta guía se enmarca en nuestro proyecto Después de la ley, que justamente está pues, centrado en estudiar un poco cómo se manifiesta la violencia de género en línea en el Perú, y cuál es la respuesta que de, desde el estado, tanto a nivel normativo como, este, como yo diría un poco más en la realidad, eh, este, existe, ¿no? Entonces una de las reflexiones por las que, digo, o sea, la conversación eh, pasó en, en muchos momentos fue, ¿ok? ¿Cómo podemos enfocar eh, este problema? ¿Cómo podemos enfocar nuestra metodología, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, uh, un poco para dar contexto, creo que eh, un poco importante, este, que también eh, precede, eh, o sea, hay muchas personas que han trabajado en este proyecto incluso eh, en el pasado, ¿no? Entonces, cuando se ha ido construyendo esta metodología, una, una cuestión importante fue eh, centrarnos en, en la justicia de género, ¿no? Entonces, creo que, o sea, no, la idea de pasar a la tutela jurisdiccional efectiva, que igual ahora voy a conversar un poco también es, este, es iniciar desde la idea de justicia de género, como una idea de una justicia que se construye poniendo en el centro a las necesidades, eh, perspectivas y vivencias de las personas que han atravesado, en este caso, violencia de género en línea, ¿no? Pero también podría ser eh, otros tipos de violencia o vulneración a sus derechos eh, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, esta idea de justicia de género es como que nos, nos llama a reorientar un poco nuestra visión, ¿no? a no centrarnos solo en, en, en estrictamente el texto normativo, ¿no? sino también verlo en su contexto, a las vivencias de estas personas y también cómo el derecho puede impactarles. Y como una brevísima reflexión o comentario, justamente hace algunos días yo he eh, conversado con algunas personas del equipo Siempre tengo problemas para traducir este, después de la ley como al inglés, cuando a veces se requiere para algunos reportes. así Porque claro, o sea, entiendo de que después es como cronológico, ¿no? After, en el sentido de que, ok, ¿qué pasa después de que se publica ese decreto legislativo? ¿Cómo se va a implementar, a aplicar, etcétera? Pero este, a veces siento que también es más allá de la ley, ¿no? Como no solamente después en el tiempo, sino... Eh, que hay más allá del texto legal ¿no? entonces creo que para eso también es importante pensar en la justicia de género y pensar en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva desde un enfoque de género ¿no? que es un poco el esfuerzo eh, que hemos desplegado en, este, en, este, en esta parte del proyecto ¿Puedes poner la siguiente por fin? Entonces para ponerlo en términos accesibles a todos y todas, hemos pensado en la, justicia, eh, perdón, en la tutela jurisdiccional efectiva como ese derecho que todos y todas tenemos a que el Estado nos cuide ¿no? cuando se vulnera alguno de nuestros derechos. Es decir, que si eso suceda, que tengamos um, una puerta a la acudir que también nos reciba y que eh, nos atienda, que nos proteja y que nos garantice ciertos derechos mínimos a lo largo de un proceso judicial. Esa es la idea detrás de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, uh, explicábamos también en, en la guía, que espero tengan ocasión de revisar, que pues hay algunos derechos de los que comúnmente hablamos, ¿no? como el derecho a una, libre, a una vida libre sin violencia, por ejemplo. Eh, el derecho a la libertad, en fin derechos que son como que, que en el término jurídico es como que se conocen como derechos materiales o sustantivos pero también necesitamos una forma de decirle al Estado, oye eh, restáurame mi situación antes de que se me vulneren mis derechos o protégeme, rezárseme, en fin entonces esa vía ese camino que tenemos para reclamar cuando se nos ha vulnerado algún derecho material, justamente eso los derechos procesales eh, o adjetivos, ¿no? Y en este caso, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es como un super derecho, o bueno, mejor dicho, un metaderecho que, que abarca pues, otros, otros derechos pequeños que nos acompañan a lo largo de todo un eventual proceso judicial, eh, tal y como lo hemos, eh, lo hemos eh, propuesto, aquí, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, un poco lo que explicamos en la guía es que eh, es importante que el, el Estado y en general los operadores de justicia eh, involucrados a lo, a lo largo de un proceso judicial deben respetar y garantizar eh, el derecho de todas las personas a la tutela jurisdiccional efectiva que comienza con el acceso a la justicia, ¿no? que comienza con la posibilidad de poder decirle algo al sistema de justicia. Más allá de si tengo razón, es el simple hecho de que haya un, un espacio para ello. ¿no? Eh, y continúa también a lo largo de, de distintas etapas. ¿no? Entonces, los derechos que hemos considerado para, para esta guía precisamente han sido el de acceso a la justicia, el eh, de hecho de contar con un caso imparcial que sea predeterminado por ley, es decir, que no sea. Eh, puesto exclusivamente para que vea mi caso, porque eso puede prestarse para parcialidad, ¿no? Sino que ya venga predeterminado por la ley, eh, el derecho a la defensa, el derecho a que haya un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a que el juez realice una debida motivación de sus decisiones, ¿no? El derecho a la cosa juzgada y el derecho a la efectividad. Siguiente, por favor. Entonces, este, retrocediendo un poco, la idea, eh, eh, la idea de, de, de tener una guía para entender la tutela jurisdiccional efectiva, justamente parte de nuestro interés eh, de poder democratizar un poco estos conocimientos, eh, porque incluso en el mismo seno de la idea de acceso a la justicia está el que todos y todas debemos tener acceso a saber cómo, o sea, en qué consisten nuestros derechos, a cómo podemos ejercerlo, a qué cosa debemos esperar eh, del Estado, ¿no? De acuerdo con, con los estándares en la materia que ya existen. Entonces, un poco la idea detrás de esta guía es poder hacer accesible este, hacer accesible este conocimiento, democratizarlo y poder, poder eh, no sé, sistematizarlo, Ordenarlo de, una manera, este, de una manera clara, eh, precisa y entendible, ¿no? Entonces, esta es eh, pues la propuesta que nosotros tenemos, una guía para entender el derecho a la, a la tutela jurisdiccional efectiva, siguiente del I, por favor, que tiene como varias secciones, ¿no? Esto es más o menos lo que hemos pensado para que sea eh, un poco más fluido, ¿no? Antes les había dicho que eh, habíamos considerado varios derechos a lo largo de un proceso judicial. Entonces la, la idea es un poco poder analizar o descomponer uno por uno, primero explicando en abstracto ¿no? en qué consiste este derecho, luego eh, manifestando cuáles, enlistando ¿no? de una manera, este, de una manera a accesible, qué obstáculos son los que vulneran este derecho comúnmente, ¿no? ¿Qué cosas podríamos en la realidad? Cosas que también hemos visto en los casos que acompañamos, que luego Elizabeth eh, y Cintia quizá eh, querrán comentar algo más al respecto, pero en fin, obstáculos que, que se manifiestan eh, en estas etapas y que vulneran este derecho, por ejemplo, cuando estamos en el caso de acceso a la justicia. Pero este mismo esquema se sigue en, en todos los derechos que, que hemos colocado en la guía, ¿no? Y luego un, una tercera etapa en la que, por así decirlo, hacemos una relectura de este derecho a la luz del, del enfoque de género, ¿no? En términos de una justicia de género. Y para ello ha sido muy importante para nosotros contar con las apreciaciones de las personas a las que acompañamos en este proyecto. Son personas que han atravesado violencia de género en línea y, y nos han manifestado, ¿no? Muchas de sus perspectivas, eh, muchas de sus necesidades, este, también por lo, por lo mismo que ellas y ellos han vivido eh, durante durante sus distintos procesos, ¿no? Entonces, eh, justamente esto igual lo pueden revisar también en, en nuestro informe 3, pero la idea es un poco haber recogido esas necesidades que, que ellos tienen y plasmarlas de manera que el, el derecho en abstracto, digamos, acceso a la justicia, podamos entenderlo también desde un enfoque de género, cómo sería este derecho eh, en clave de género. ¿no? Y hacia el final, también hemos pensado en, en una herramienta que creemos que también puede ser muy útil, de, que se trata de conocer cuáles son los recursos de, disponibles si es que nuestros derechos, cada uno de estos derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva son vulnerados. ¿no? Entonces, este, allí pueden eh, revisar uno por uno las, los distintos eh, recursos, medios impugnatorios, en fin, que puede haber eh, para cada uno de estos derechos, eh, y un poco la idea es contarlos de qué, de, contar de qué trata este, no sé, pongamos por caso un, un medio impugnatorio de qué trata, cuánto es el tiempo estimado, qué, cosa de, qué requisitos debes eh, incluir, etc. Y a lo largo de la guía también nos acompaña un pequeño recuadrito al final de, de cada derecho, que es eh, un poco también para complementar la narrativa. Hemos tratado, hemos tratado de avanzar sobre este derecho eh, pensando desde un. ¿Dónde está esto? Un, pensando, eh, pensándolo desde, desde un caso, ¿no? Es un caso que el mismo caso durante todas las etapas de los derechos que componen la tutela jurisdiccional efectiva, y lo hemos pensado eh, construirlo en positivo, ¿no? en, en cómo, sería, eh, cómo, cómo sería este caso, ¿no? cómo iría avanzando si se cumplieran eh, desde un enfoque de género eh, todos los derechos de la tutela jurisdic jurisdiccional efectiva. Entonces, por cada derecho hay un poco, un pasito más, en el caso de Raquel, que es, este, que es la persona, es el personaje que nos acompaña en, en esta guía. ¿no? Con eso ahí está lo que quería comentarles de, de la guía. Muchas gracias Elizabeth. Muchas gracias, Lucía. Sí, qué importante tomar en cuenta que muchas veces tenemos normas, tenemos leyes que se emiten, que se aprueban y que se publican, pero qué es lo que sucede después de estas leyes? Cuál es el seguimiento? Efectivamente, el Estado le da el seguimiento requerido a estas normas para ver si son efectivas, si hay una sobreregulación, si hay más bien muy poca regulación o si es que falta especificar determinadas determinados instrumentos legales o determinadas circunstancias para que esta norma sea efectiva. Eh, dando un poco el seguimiento y siguiendo un poco la línea que comentó Lu, ahora nos toca preguntarnos cómo influyen los derechos de, en un proceso de denuncia de violencia de género en línea, teniendo en cuenta de que efectivamente se han respetado los derechos de la tutela jurisdiccional efectiva y así como bien nos mencionó Lucía, en el caso de Raquel, nuestro personaje se ha llevado un proceso que respeta todos los derechos y la normativa. A ver, el siguiente, ya. Yeah. Entonces podríamos encontrarnos y podríamos decir que efectivamente nos, nos, nos encontramos frente al acceso a recursos efectivos. Estos recursos, eh, la denunciante Raquel y cualquier otra denunciante hablando en positivo, se ha encontrado frente a una comisaría frente a policías que recepcionan su denuncia en un ambiente cómodo, que las personas que recepcionan este tipo de denuncias están capacitados, que muy probablemente estén capacitados en violencia de género, y que efectivamente cuando nos acercamos a denunciar no existen cuestionamientos, no existe más bien una, una crítica o no existe un, una discriminación, y culpabilización a la víctima, más bien por el hecho de ser víctima e ir a denunciar. Nos encontramos frente a procesos y juicios, sin dilaciones y sin discriminación por razones de sexo o género. No hay revictimización y nos encontramos frente a resoluciones debidamente motivadas. Esto sería, como bien mencionó Lu, en positivo, frente si es que los derechos efectivamente de tutela jurisdiccional efectiva se respetaran. Pero qué es lo que sucede? Qué es lo que hemos encontrado como hallazgos en después de la ley y en el acompañamiento que hemos llevado a las personas que se acercaron a nosotros a, a raíz de este proyecto? Y es que lo que sucede es que la atención en lugar de ser diligente y encontrarnos con operadores de justicia capacitados en temas de género y en violencia de género en línea específicamente, nos encontramos frente a atención negligente o insuficiente, que lo que más bien causa es una situación de revictimización para las personas que han tomado la decisión de denunciar cuando es importante tener en cuenta que precisamente la toma de decisión de llevar a cabo una denuncia y adentrarse en todo lo que es un proceso penal es un proceso adicional en el que la persona que ha experimentado violencia de género en línea y violencia de género ha tomado esta decisión y ha sido un proceso difícil en el que después de este ha tomado la decisión de ir y denunciar, se encuentra con un estado con operadores de justicia que precisamente la revictimizan, que de repente no toman su denuncia, dicen que no, que desde la policía no se va a tomar su denuncia porque no es un delito, o que simplemente lleve más, más pruebas o que identifique quién es la persona que ha llevado a cabo, por ejemplo, la creación de un perfil falso, cuando efectivamente las normas legales indican que la policía y el Ministerio Público se encuentran obligados a recepcionar las denuncias, aun si es que no se ha identificado la persona que ha cometido el delito. Es más, la etapa de investigación preparatoria por parte del Ministerio Público se enfoca precisamente en obtener esta información para a partir de ahí dar pie a la formalización de una denuncia y un eventual juicio. Además de ello, nos hemos dado cuenta de la falta de un sistema de recopilación y producción estadística de violencia de género en línea. Desde el Estado no se han llevado a cabo las la recopilación de, estas, de esta situación, de la incidencia de los delitos de violencia de género en línea. Además de ello, bueno, es importante contextualizar el decreto legislativo 1410, que es el que está, del que estamos hablando, se emitió en el 2018 y antes de esta norma no estaban regulados los delitos de violencia de género en línea como tales. Entonces no contamos con estadísticas de denuncia previas a este delito, porque como los mecanismos de denuncia eran escasos y poco idóneos, no tenemos esta información, especialmente también porque habían conductas como el acoso que ni siquiera se encontraban reconocidos como delitos en el, ámbito, en el ámbito físico ni tampoco en el ámbito digital. Además de ello, no es un solo cuerpo normativo compacto sobre delitos tecnológicos de violencia de género en línea, así como sí ocurre en los delitos informáticos. Entonces, esta situación no puede ser medida de forma independiente y no tenemos mucha data al respecto. Además de ello, nos hemos encontrado con barreras informativas, culturales, además de las barreras emocionales por las que experimentan o por las que tienen que pasar las personas que han experimentado violencia de género en línea. Las barreras informativas son, por ejemplo, el desconocimiento de leyes y rutas de atención, Muchas veces también los operadores de justicia proporcionan información errónea. Tenemos casos, la mayoría de los delitos que hemos mencionado, por ejemplo, el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es un delito de persecución privada que precisamente se lleva a cabo a través de la vía de la querella. Y lo que nos hemos encontrado como un hallazgo sumamente preocupante es que desde la línea 100, desde el Ministerio Público e incluso desde el Poder Judicial, se han recepcionado casos de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento a través de la vía procesal normal, es decir, a través de una denuncia, investigación fiscal, formalización y, a, y se ha ido al Poder Judicial. Además de ello, también está, encontramos las barreras culturales generadas por el sistema machista y patriarcal, maltrato, revictimización, culpabilización o inclusive acoso por parte de los mismos operadores de justicia. ¿Por qué? Porque al momento de recepcionar incluso la denuncia nos encontramos con estereotipos de género, cuestionamiento de las acciones y expresión de la sexualidad de Internet. Por ejemplo, suelen cuestionar, ya, pero ¿por qué subiste ese video? ¿Por qué dejaste que te grabaran? Y así también desincentivación a denunciar. Además de las barreras emocionales, que significa para una persona denunciar. Denunciar es un proceso sumamente doloroso y genera temor. Desconfía. Además de ello, la desconfianza en el sistema de justicia es tal que muchas personas, aun cuando son conscientes de, de que experimentan violencia de género en línea, no toman la decisión de denunciar porque esta expectativa de buscar justicia es un proceso completamente desgastante y muy largo. Entonces, con todas estas barreras encontramos que hay muy, muy baja tasa de denuncia. Muchas personas no toman la decisión de denunciar y si lo hacen, existen muy pocos casos judicializados. A partir de ahí, desde hiperderecho y desde después de la ley, hemos ubicado la necesidad de contar con un enfoque de género, porque precisamente esa es la, problem la problemática tenemos una escasa comprensión por parte de los operadores de justicia sobre qué es la violencia de género en línea, cuáles son sus impactos, no solamente mentales o psicológicos, sino cuáles son sus impactos físicos, sociales, económicos y emocionales. Claro, en la violencia de género en línea no tenemos, así como en la violencia física, un, un moretón o tenemos un, un documento que explícitamente indique que se ha sufrido eh, violencia, sino que tenemos un tipo de afectación completamente distinto, completamente diferente, que debe ser medido y que debe ser tomado en cuenta por parte de las autoridades. Además de ello, como bien estábamos mencionando, existe una ausencia de enfoque de género que comprenda las necesidades diferenciadas y específicas tanto de mujeres cisgénero como de personas LGBTQ+. A partir de ello y un poquito después de la contextualización que hemos hecho tanto Lucía como yo, Cintia, te invitamos a poder, comentar, eh, a, a poder comentar el tema y tal vez también a dar, a esbozar una respuesta sobre cómo influyen estos derechos en un proceso de denuncia de violencia de género en línea, ya un poco más desde tu experiencia en acompañamiento y en el estudio de estos casos. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por, eh, por el espacio y felicitaciones además por el trabajo que sé que ha sido del arco al viento y que ha venido eh, eh, desarrollándose ¿no? hace, varios, hace varios meses y con la participación de reconocidas eh, profesionales de el, del derecho. Eh, en ese sentido... Eh, yo voy a hacer una, unos comentarios a partir de la pregunta que me plantean y de la siguiente intervención que me tocaría por un, por un inconveniente que se me ha presentado ahora mismo. En principio, compartirles mis reflexiones acerca de cómo influyen estos derechos en un proceso de denuncia. Tienen que, um, me gustaría iniciarlos a partir de lo que decía Lucía en cuanto al significado de después de la ley, ¿no? Creo que eh, esta, eh, esta reflexión acerca de la temporalidad o de la eh, existencia de una norma que, eh, digamos, influya, que tenga una, eh, un, una incidencia en el ejercicio de los derechos de las personas, tiene que tomar en cuenta la, la vida de estas personas, la experiencia que estas personas eh, pasan, ¿no? Eh, en particular las mujeres, afectaciones directas a sus derechos en, a la vida libre de violencia, a la autonomía sexual, ¿no? eh, a la autonomía reproductiva, etc. Creo que esto es bien importante de resaltarlo, porque entonces las leyes van a ser una, eh, un mecanismo en el que eh, hay que reconocer que son el medio y no el fin. ¿no? Son un instrumento, entonces, para eh, que las personas podamos alcanzar, podamos eh, ejercer nuestros derechos o ejercer la protección de los mismos frente a la vulneración de estos derechos. ¿no? Esto es algo que eh, claramente en los casos concretos no se presenta porque, por ejemplo, ¿no? cuando hablamos de debida motivación, estos, digamos, los argumentos, los fundamentos por los cuales se sustenta una decisión judicial o, o fiscal, incluso, respecto de estos casos, son, eh, presentan estereotipos, estereotipos que perjudican um, no solamente el resultado del proceso, sino también que estigmatizan, revictimizan a las eh, denunciantes, ¿no? a las mujeres que ya pasaron por un hecho de violencia, digamos, de parte de un particular, ¿no? que las expone en redes, que las chantajea. Eh, y pasan ahora a ser víctimas de un, de un sistema de justicia que no las reconoce como verdaderas agraviadas, ¿no? Y que cuestiona más bien sus testimonios, que no reconoce que lo que les ha pasado y les ha afectado, ¿no? Es eh, un hecho de violencia, un hecho que no debe tolerarse. Entonces, eh, por otro lado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de un derecho a, la, a un proceso sin dilaciones indebidas. Eh, también allí hay claramente una afectación en cuanto a que eh, muchas veces las víctimas van a pasar procesos prolongados interminables en los que ellas van a eh, pues van a buscar esta justicia van a persistir incluso en su búsqueda de justicia para que luego de varios años incluso varios años eh, encuentren impunidad nuevamente no entonces esto es eh, realmente atentatorio ¿no? de, eh, de estos derechos y requiere una, eh, un abordaje, ¿no? un abordaje que sea garante de los mismos a través de una, de una mirada más especializada en la materia. Y esto lo que requiere es eh, enfoques, la aplicación de enfoques ¿no? que vayan a complejizar el eh, análisis de estos casos. Cuando hablamos de un proceso sin dilaciones eh, perdón indebidas, hablamos del derecho al plazo razonable, ¿no? Ah, y esto ha sido eh, ha sido pues un, un tema que debe eh, que ha sido abordado por la Corte Suprema en el caso Arlet Contreras, por ejemplo, que no es un caso de violencia basada en género claramente, pero eh, que ha sido reconocido respecto del agresor cuando hablamos de un caso en el que es la víctima la que ha perseguido la justicia, la que ha insistido y ha logrado visibilizar y evidenciar que eh, la impunidad que la ha afectado ha estado plagada de irregularidades y de vulneraciones, ¿no? De señalamientos que, eh, que eran eh, atentatorios de sus derechos. Entonces, el plazo razonable también se afecta a las víctimas, ¿no? Cuando... Eh, incluso ellas estando detrás de los casos impulsando procesalmente los casos eh, pues demoran en obtener respuesta del sistema de justicia a qué me refiero a que los derechos que habíamos eh, que, hemos re, que hemos revisado y que se han desarrollado al, a lo largo de la guía han estado reconocidos en particular para quienes son denunciados para quienes son los agresores digamos no y entonces el derecho por ejemplo a ser oída, el derecho a la participación en el procedimiento que están dentro de los derechos que se han desarrollado en la guía, pues, eh, y dentro del derecho, por, ejemplo, por, eh, por supuesto, a la tutela jurisdiccional efectiva, pues ha sido más bien eh, reconocido a estos, a estos agresores en vez de a las víctimas. Estamos en un cambio de paradigma, un proceso, en el, un proceso judicial, una denuncia que se recibe en el marco de un estado constitucional de derecho tiene que garantizar, tiene que asegurar que eh, se atienda a todas las partes, se atienda y se garantice los derechos de todas las partes. Y cuando hablamos de violencia basada en género, es indispensable eh, aplicar la perspectiva de género, aplicar la perspectiva interseccional, no que también... Eh, que también eh, eh, aporta en el análisis de estos casos. Por eso es muy importante, y ahí paso ya a, la, paso al, a las apreciaciones acerca de la guía. ¿no? Ha sido muy importante contar con un instrumento como esta guía de difusión de derechos ¿no? a través de un lenguaje sencillo y que además da como claves súper eh, ordenadas eh, y fáciles de entender cómo, en qué consiste el derecho, de, de, de una manera muy, muy simple de entender ¿no? eh, los obstáculos que vulneran los derechos, cómo, cómo se piensan estos derechos desde el enfoque de género, eso es algo novedoso, porque los tratados, los manuales de derechos, eh, como, como decía Lucía, adictivos, los derechos procesales, no están pensados en la situación de las víctimas, que eran las invitadas del proceso cuando se les necesitaba escuchar para que den una declaración, ¿no? Eh, esto es muy importante porque empodera a las víctimas, ¿no? Les da, les da, digamos, información valiosa para ellas para que se puedan defender en el marco de un proceso y sepan qué exigir también en el marco de la defensa que tienen derecho a recibir, ¿no? La defensa pública gratuita que el Estado tiene que ofrecerles. Esto respecto de todas las instancias de justicia comunes incluso, porque estos casos pues los puede conocer eh, la justicia penal común, ¿no? Y es importante que se, eh, que se conozca, que se difunda y reitero mi felicitación a eh, el trabajo que se ha hecho y que se ha impulsado durante todo este tiempo, porque era una herramienta, un instrumento necesario y, y valioso para las mujeres. Gracias. Y las diversidades sexuales, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus apreciaciones, India. Es, es importante tomar en cuenta cómo el... El sistema de justicia y los operadores de justicia dan tratamiento a estos temas aún sin tener la especialización o sin tener en cuenta cuáles son los procesos por los que atraviesa la víctima de violencia de género para denunciar y en medio del proceso. Es importante que los operadores de justicia, en lugar de ser revictimizadores, sean quienes precisamente impartan justicia y apoyen a las víctimas en el proceso de la obtención de una justicia sin dilaciones, como lo mencionaste, y una justicia que efectivamente llegue a tiempo y que, y que responda a las necesidades de las personas que han atravesado este tipo de situaciones. Ahora procedemos con las preguntas de, de, las, de nuestros oyentes, de las personas que han, han estado en la reunión y precisamente una es ¿Dónde deberían compartir estos derechos si no soy abogada? Eh, no sé si una de nuestras ponentes y o o Cintia quieren dar respuesta Ajá, uh -huh. eh, No, no estoy 100% segura de, de que he entendido um, ¿Hacia dónde se dirige la pregunta? Creo que, o sea, antes ya les decía que creo que es muy importante democratizar eh, esta clase de información, ¿no? Eh, es súper importante, Cintia también nos decía que, que esto sirve para empoderar también eh, a las víctimas o a las personas que han atravesado violencia de género o violencia de, de género en línea, ¿no? Entonces, eh, más allá de, de los canales de orientación que siempre que siempre recomendamos, ¿no? La línea 100, o que puedan apersonarse a un centro de emergencia mujer, o que puedan consultar con, eh, o que puedan consultar, eh, con asistencia legal del, del Minjus si tienen la oportunidad, etcétera, eh, esta guía también puede ser una herramienta importante para un poco acercarnos también a ese tipo de información, ¿no? Eh, y bueno, esto, estos derechos eh, son derechos que, que o oh, bueno, principios de la función jurisdiccional que están en, en la Constitución, también eh, tienen un desarrollo cons constitucional que le, le ha dado el Tribunal Constitucional en, en distintas sentencias, ¿no? Eh, si, re, si revisan la guía eh, van a poder ver que también este, hay llamadas a pie de página, un poco links si es que desean más información sobre alguno de estos derechos en particular o que les pueda servir también para, su, para, para sustentar eh, algún argumento en particular que tengan este, sobre una situación de este tipo ¿no? en la que se haya vulnerado algunos de estos derechos. Eh, igual... Igual este, también hacia el final, eh, donde eh, pon, colocamos eh, qué se debe hacer si es, que, eh, uh, si es que han vulnerado algunos de estos derechos, eh, también está detallado eh, qué por qué tipo de recurso, medio impugnatorio, en fin, pueden optar, eh, cuál es la información que necesitan completar, por así decirlo, en el escrito. En silencia casualidad. Y por qué vía pueden eh, presentarlo también. ¿no? Um, así que sí, eso, eso, eso es un poco lo Muchas gracias, Luz. Sí, precisamente estos derechos, como bien mencionó Luz, son una especie de guía, no solo para el proceso o para los operadores de justicia, sino también para los mismos ciudadanos, para tomar en cuenta qué es aquello que los operadores de justicia y que el Estado debería proteger cuando yo estoy yendo a un proceso a denunciar, es decir, desde el primer momento que, re que reciban mi denuncia, que le den trámite, que se acelere, que no haya eh, negligencia en la tramitación. Entonces, eh, también son una guía para los ciudadanos y es importante tener en cuenta y conocer estos derechos para poder saber ¿Qué es lo que podemos exigir, esperar y cuál es la expectativa que debemos tener de, de los operadores de justicia cuando nos enfrentamos a un proceso penal, por ejemplo, de denuncia, como mencionaba un poco antes Cintia, ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar luego de la denuncia? Ahora tenemos una segunda pregunta. ¿Dónde encuentro estos derechos y dónde se deberían compartir estos derechos? No soy abogada. Sí, este, sí, había tenido ocasión de leerla, entonces por eso había dicho hace un rato que o sea, estos derechos los puedes encontrar en la Constitución, que el Tribunal Constitucional también ha hecho desarrollo de estos derechos, igual eh, yo diría, y con esto enlazo la otra pregunta que nos han hecho, yo diría que igual eh, las, las instituciones del Estado, eh, en todo lo que respecta a la estructura del Estado, tienen una obligación también de compartir ese tipo de información, sobre todo en, en esto que es tan relevante para las y los ciudadanos, ¿no? que es conocer este, qué formas tienen de defenderse si es que se ha vulnerado algún derecho suyo. ¿no? Entonces, eh, más que pensar en un organismo en particular, o sea, sin duda hay organismos que son más cercanos a, a estos temas. ¿no? Yo, por ejemplo, pensaría que eh, sí o sí el, el Ministerio de Justicia tiene esta función, el Tribunal Constitucional también, de, de, de hacer difusión de, de estos derechos, quiero decir. Eh, como estábamos hablando en el marco de un proceso penal, eh, eh, me parece que el Poder Judicial, el Ministerio Público también tienen este, esta función de democracia, este tipo de cuestiones. ¿no? Entonces, pero... Es, General, yo diría que, que todo el, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que en realidad cumplen, eh, llevan a cabo esta labor también, como decía, mediante los Centros de Emergencia de Mujer, este, u otros canales eh, relacionados con el sistema especializado y, y, y en general, ¿no? Esas son algunas de las, de, las, de los organismos que, que se me ocurren, pero creo que también es una tarea desde la sociedad civil y ¿no? tarea, eh, y es una tarea que, que, que en parte también estamos asumiendo, ¿no? este, porque siempre desde nuestros espacios podemos hacer pedagogía pública sobre estas cuestiones, y es muy importante también nosotros reconocernos como agentes, incluso quienes vayan a revisar esta guía encuentren algo, y, en, y encuentren algo de valor en ella, también están muy invitados a, a, a seguir compartiéndola, a difundirla, a hacernos llegar también sus, sus comentarios, ¿no? Puede ser, ustedes saben que con esto de, de las medidas en, en la pandemia y el COVID hay, hay muchas cosas que pueden estar cambiando muy rápidamente, así que si, si conocen, no sé, un nuevo número de WhatsApp por el cual se puede presentar una queja o, o si ven que algo se ha actualizado y quieren hacernoslo llegar, también están eh, más que bienvenidos y bienvenidos. Muchas gracias, Luz. Sí, efectivamente, la democratización y la difusión de esta información del contenido de nuestros derechos a nivel general es una tarea principalmente desde el Estado, es una obligación estatal difundir, proteger y promover nuestros derechos, principalmente para poder hablar de una ciudadanía informada y que, que respeta sus derechos. Es trascendente hablar del conocimiento de los mismos. Eh, no podemos hablar del respeto de la promoción de derechos si es que los mismos ciudadanos no conocen cuáles son las salidas, cuáles son las reacciones que tienen frente a la vulneración de derechos y cuáles son los derechos que precisamente les atañen en la protección del desarrollo de sus vidas. El, claro, hablando del Ministerio de Derechos Humanos, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, son los entes que principalmente realizan la promoción del conocimiento y de la información de estos, de nuestros derechos y de las vías de reacción, así como las rutas de atención. Pero siempre estaremos la sociedad civil comprometida con la difusión y con el apoyo de aquellas situaciones en las que de repente el estado no se da abasto. Es importante también si nosotros tenemos conocimiento de, de rutas de acción, de rutas de, de prevención, es importante poder compartirlas para que toda la ciudadanía tenga conocimiento y, y podamos hablar de un entendimiento eficiente, eficaz de los derechos y, y cómo protegerlos. Ahora también es, un, es importante hablar un poquito y contextualizar el entendimiento de la tecnología. Como bien hablábamos al inicio de la reunión la tecnología y todo lo que está relacionado con la tecnología es un poco nuevo, es un poco eh, que se ha extendido con la pandemia y es también ahora nuestra nueva forma de interrelacionarnos tanto laboral, educacional o socialmente. Pero también con el desarrollo de la tecnología se han incrementado riesgos y delitos cometidos a través de la tecnología, y eso es precisamente de lo que hablamos en el decreto legislativo 1410, que son conductas ilícitas cometidas a través de la tecnología. Claro, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento eh, se da, por ejemplo, de un grupo de WhatsApp a otro, compartirlo a través de Facebook, publicarlo de repente en redes sociales, entonces, eso es lo que reconoce el decreto legislativo 1410, que existen delitos que precisamente se cometen a través de la tecnología. Eh, Lucía, Cintia, ha sido un gusto eh, poder tener esta conversación, esta, este breve resumen y presentación de lo que es la guía de tutela jurisdiccional efectiva, la trascendencia de tener una guía y la importancia de que los ciudadanos tengan conocimiento de sus derechos. Eh, Ahora los invitamos a suscribirse al boletín de Después de la Ley, que es una plataforma que está constantemente actualizándose y estamos subiendo guías, eh, así como artículos en el blog y entre otras rutas de reacción y acción a través de cuando somos víctimas de violencia de género en línea. Así también los invitamos a visitar nuestra web, que es nuestro, nuestra page de hiperderecho.org, slash después de la ley. Ahí pueden encontrar también cuáles son nuestras, los contenidos que vamos subiendo a la página de después de la ley. Y también los invitamos a descargar y revisar la guía de la que hemos hablado un poquito hoy, que es la guía para entender el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Gracias. Eso sería todo. Gracias Lucía. Gracias Cintia. Y gracias a todas las personas que nos han oído. Gracias. Hasta luego.